Fue la primer casa que mi papá tenía aquí, ya esto era monte. Aquí empecé yo con mi papá y mi mamá. Salía yo a estudiar. Teníamos una puertica aquí, me acuerdo muy bien, y una ventana. Aquí traje a todo tipo de personas, desde el tapicero, desde el que lava los carros, desde el mecánico, desde la tienda, desde el cusquito. Es que usted aquí en Naranjal no necesita coger bus para ir al centro. Usted llega, a ah, Naranjal es el eje principal de todos, de todos, me dice, si quiere que le diga. Que si ya para la unidad deportiva, tenés un Dos puede ir a pie. O ahí está la salud suramericana. Que se quiere ir para Barrio Cristo, para el centro, está el puente de San Juan pero el puente de Colombia aquí a tres cuadras. Y pasa usted el puente y ya llegó al centro. Naranjal linda con lo que usted quiera, esto es lo que llama la atención. Por eso están todas esas pirañas, todas esas personas, arañando aquí a oregarnos a ver cómo nos perjudica. Naranjal, en este momento, le digo la realidad, es el punto negro para el municipio y la alcaldía de Medellín. Como puede ser el, el eje principal para todos acá, para la y usted sabe que Naranjal, muy bueno, uno dice muy bonito, como está quedando Medellín, porque lo están reformando muy hermoso, pero que no perjudique. Por eso quieren Naranjal cambiarlo en ese sentido. Aquí vivo yo con mi esposa, con mis hijos, con mi suegra. Lo que me dice mi mujer y mis hijos, papá, ¿qué vamos a hacer? Ahí me quedo yo callado, porque yo le digo, yo en mi barrio, en mi casa, en mi terreno que estoy acá, pobremente, que aquí yo me he conseguido mi comida, tener que yo desplazarme, porque así usted quiera o no quiera, si a usted el municipio le dice tiene que desocupar, usted tiene que desocupar. Si el lote mío vale 200 millones de pesos, ellos me pagan un apartamento de 450 millones de pesos. ¿Y a dónde va a sacar uno 250 millones de más? Esa es la pelea y ese es el diálogo que hay aquí, el alegato con ellos cada rato. Que nos respeten la vivienda, que nos respeten la morada, que nos respeten donde estamos habitando. Aquí mismo le digo la realidad por ahí, 18 personas en esta casa. Mi suegra vive con sus dos hijos ahí, vive con la hija. Aquí vive mi tío, también duerme aquí cuando él viene de trabajar, de celar. Pero en realidad, para uno meternos en un apartamentico de 40 metros cuadrados o 45, ¿qué va a hacer uno ahí una cosita estrechita así? Ahí no así sido nada. Yo le hice una propuesta directamente al EDU, y se lo dice al municipio de Medellín. ¿Por qué no nos dejan a nosotros mejorar nuestras viviendas en la forma de nosotros que da bien vista para la gente? Nosotros le planteamos esto a ustedes, ustedes nos dicen, se puede mejorar en esto y en esto. No todo lo que ustedes quieran, no. A usted por aquí... Desde las 65, desde las 44 San Juan, usted lo conoce y lo entran en a su casa. Entonces, uy, son tantas cosas, tantas anécdotas en la vida que una. ¿Hay algo anaranjado un de bien hermoso, bien?